¿Qué tal, estimados seguidores de aldía.com.es? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos hoy, 14 de febrero de 2022, día de San Valentín. Eh, nos encontramos en el centro forense del Cantón Quevedo informándoles a ustedes eh, una noticia muy trágica. ¿no? El día de ayer, la tarde... Se suscitaron pues dos muertes violentas. Se dos muertes violentas eh, aquí en el Cantón Quevedo. Y bueno, queríamos eh, dar a conocer eh, esta información. ¿no? Hemos tratado de conversar con los familiares. Lamentablemente bueno, están eh, en trámites está en este proceso de, de obtener la autorización para hacer la debida necropsia y bueno, el primer, eh, la primera persona fallecida pues, se trata de un arquitecto que fue identificado como Cristian Fernando Polo que se encontraba en esa vivienda, ahí por la, por la casa judicial y la otra más adelante, bueno, hubieron dos heridos de, esta, de este tiroteo este y más adelante pues eh, se confirmó el fallecimiento de otra persona que es, eh, fue identificado como Robert Brian Urbano Várquez. Vemos que ingresa el vehículo forense, aquí en el Centro Forense. De la Amigos, esas serían las dos personas eh, fallecidas de día de ayer en la tarde. Una viena por la acta policial del Santo Quevedo la persona fue identificada como Robert Brian Jordano Garcés, de aproximadamente 30 años. La otra persona, que sería la primera en fallecer, es un conocido arquitecto de Miguel Cantón Quevedo, identificado como Cristian Fernando Polo, que estaría y estaría también en la vivienda. No hemos conversado ya con la Policía Nacional, venimos de una rueda de prensa y se nos supo manifestar no Ah, bueno, se nos supo manifestar que eh, estas tres personas, habían tres personas, eh, Cristian Fernando Polo, eh, Robert Javier Burbano Burbano y Robert Brian Burbano Garcés, que se encontraban en el interior, eh, poco, bueno, no en el interior, ¿no? en el patio, podría decirse, de la vivienda. Se encontraban en el patio de la vivienda. Eh, pasándola bien, eh, disfrutando una mena tarde, cuando sujetos llegaron en una moto y propinaron varios disparos desde la parte de afuera, ¿no? dejando eh, un fallecido que se trataría del señor Cristian Polo y dos heridos. ¿no? Más adelante pues se confirmó la muerte de eh, Robert Brian Burbano Garcés, que eh, en este caso sería hermano de un conocido jugador del MLS eh, Robert Urbano Coveña. Tenían diferentes eh, no tenían el mismo nombre y apellido, pero el diferente, el mismo, el segundo apellido. Amigos, y esa es la información que tenemos a esta hora, en estos momentos, eh, familiares han llegado al sitio ya a esperar pues, que se eh, realice la litrosia a los cuerpos, amigos, familiares, conocidos. Eh, es una familia pues muy conocida: eh, Robert Javier Urbano Urbano, que sería el padre de su Robert Urbano, que se encuentra en estos momentos en Guayaquil, está herido y, bueno, están siendo tratados. Pues en sus heridas, no todavía se tiene desconocimiento, no cómo se encuentra su estado de salud. Es por el momento una está en condición reservada. Así que es la información, amigos, que tenemos a esta hora del día. La policía se investiga y se informó que es una muerte eh, direccionada y una de las personas de los dos fallecidos pues serían en este caso víctima, una víctima colateral ¿no? dentro de estos dos fallecidos, se dice que es una es una muerte direccional es decir que las personas ya tenían su objetivo dentro de la vivienda y llegaron a disparar y obviamente ahí pues dejando un saldo de los dos fallecidos en este momento, es la información que tenemos hasta ahora también sabemos que dentro del centro por eso también se encuentra el cuerpecito de un feto sexo femenino de, que llegó desde el cartón ventana, ayer se lo encontró en un tacho de la basura en el hospital ventana. Hay algunas hipótesis, se están revisando las cámaras de seguridad, se presume que se trate de una mala práctica médica, pero todavía eh, eh, la policía se pues, encuentra investigando el tema, ¿no? de, de, de cuáles serían en este caso eh, las causas de haber encontrado pues, a este en el tacho de la basura en el hospital del cartón ventana de pasaron pasaba con mi mamá, de su de o meses, que tenía algunas cortaduras en el cuello. entonces es lamentable la situación. En estos momentos la policía se encuentra haciendo las investigaciones, pero ya tenían con esto 20 muertes violentas en el cantón Quevedo y 42 en la provincia. del cartón que veo, que es el departamento de los del de Amigos, es una información que tenemos a esta hora. Gracias por estar aquí conectados. Nos vemos en una próxima.